¡Chao amichis de físimas da Pablo. Pero el giorno de hoy vamos a hacer un circuito para esmaltar el abdomen, diventarlo plano, tónico, sexy. Si. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental. Abasar el licor, tanto azúcar, tanto carbohidrato, de tutti un poco. aunque el ejercicio. Aeróbico es fundamental, caminata, corsa, cambio de, de rítmico, es fundamental para, divent, para meter en estrés el cuerpo, así logramos nuestros objetivos. Te invito a que te suscribas a este canal si ancora no lo hay fatto. Vamos a hacer un circuito Tabata, así tosto pero corto. Vamos a hacer. 20 segundos de trabajo de o de ejercicio con 10 segundos de recupero. Yo aspecto que tú hagas estos ejercicios del inicio a la fin. Te darán grandes resultados tú lo puedes repetir de 2 a 3 volte a semana. Ok, se inicia. Prepárate, prepárate, hayamos bisogno de, de, de un tapetino que se y... Iniciamos nuestros ejercicios Ok, voy a me impostar mi timer Que ya chelo cual hey, Y vamos, iniciamos, iniciamos, iniciamos Un saludo a todas las personas que guardan con Este canal 3, <ríe> prepárate 3, 2, 1 via! Nuestro primo ejercicio Vamos a tocar zero. Toco, toco Ok, nuestro próximo ejercicio, isometría, isometría vamos a tocar, eh. mano toca talones, mano toca talones go, toco salgo, salgo un poco, guardo un punto fiso ok ok mano contraria, toca pie contrario ¡Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio! Okay, mountain climber, mountain climber, mountain climber. Próximo ejercicio. Plan, plan, plan, plan, plan. Plan. Plan, Spider. Ok, vamos a parar un poquito oblicuo, oblicuo. Su. <tose> Cambio de lato, cambio, cambio de lato Normal, normal, normal, crunch. ¡Su! Siempre oblicuo, oblicuo, oblicuo, oblicuo. El girovita, el girovita. Va, uno. Ta, ta, ta, ta. Di, si. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. De la otra parte. De la otra parte. Si va. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Solamente le cambia. Nada, estoy Moto Ok, perfecto, perfecto seduto seduto seduto seduto seduto una espinta avanti falta, que la habíamos falta, ha estado corto pero intenso y productivo, yo espero que esto tú lo repitas al menos de 2 a 3 vueltas semana y como he dicho prima, una sana y correcta alimentación y ejercicio aeróbico vas a lograr eh? grandísimos resultados si seis constante si ancora no te has inscrito, inscríbate a este canal de cuore, Pablo.